Muchísimas gracias. Continuamos en esta cobertura total de Telenor Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. Seguimos en este recorrido por los diferentes municipios y en esta ocasión me encuentro en el municipio de Pimentel, donde al menos un muerto y un herido es el saldo que deja un accidente de tránsito ocurrido a la madrugada de este sábado santo en este municipio de Pimentel se trata de Wilkin Hernández de 30 años de edad, residente en la comunidad de Matuán de dicho municipio el cual falleció al instante en el lugar del hecho Ramón Antonio González ah, bueno, con el primo mío y... Supuestamente tenía de para allá abajo anoche, alrededor de las dos o las dos y pico y parece que perdieron el control ¿eh? y otro joven y chocaron con un palo de luz y por lo cual ahí perdió la vida. ¿Cómo se llamaba? Wiking Hernández Acota. Más o menos qué edad tenía. 30 años iba a tener. Entonces, sí. eh, en Caubete, eh, no, donde no, le dicen no, no, hoyo no, Mojão, en Caubete. Sí. Era, su era un, un joven muy alegre, siempre contento y todo era una risa y esto. ¿Familiares? ¿Cómo se Los familiares están muy destrozados, muy destrozados todos. Eh. La madre y su padre y todo están destrozados. Eh. En tanto que el joven Tomás Ramírez Tineo, quien acompañaba el hoyo CISO, se encuentra recibiendo atenciones médicas en el, el Hospital Público de San Francisco de Macorís en estado de gravedad. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al estudio.